Clint Eastwood nació en San Francisco, en el 1930. Tras acabar los estudios primarios, en plena época de la Gran Depresión, tuvo que ganarse la vida en diversos trabajos. Fue leñador, albañil y obrero metalúrgico. Después de pasar cuatro años en el ejército, a partir de 1954, trató de hacerse un lugar en Hollywood, como actor secundario. Debutó en la Universal en títulos relacionados con la serie La Mula Francis. Su primera actuación fue en Francis, Joins the Wax, de Arthur Lubin, a la que siguieron algunos trabajos para la televisión. Por un puñado de dólares, La Muerte tenía un precio, y El Bueno, el Feo y el Malo, consideradas obras canónicas del spaghetti western. Esta especie de trilogía catapultó a Isgut al estrellato ayudándolo a consolidar su imagen. Su carisma, su perfil alto y algo desgarbado y un rostro seco con una reducida gama de gestos, aunque de gran expresividad, le convertirían con el tiempo en uno de los actores más apreciados de Hollywood. Eastwood fundó la productora Malpaso y acrecentó su prestigio a partir de su colaboración con el director Don Siegel, en especial a través del personaje de Harry Callahan, un policía con maneras muy particulares, duro, violento, autosuficiente y no desprovisto de cinismo. En el terreno de la interpretación, Eastwood se iba convirtiendo en un actor que encontraba con la antigua tradición de Hollywood. Un artista cuya presencia se hacía sentir en la taquilla y que conseguía dotar de personalidad a las películas. Todavía en los 90, más de un título logró un triunfo de público y hasta buenas críticas, como consecuencia de la interpretación de Eastwood. Como director, Clint Eastwood se ganó poco a poco el respeto de la crítica, por su clásico enfoque de la realización y por su capacidad para manejar la acción con fluidez, sin restar por ello profundidad psicológica a los personajes, ni fuerza dramática y humana a los conflictos planteados. En ocasiones sumó a su labor de director la de intérprete de sus propios filmes, sin que una actividad ahogase a la otra.